¿Cómo va a ser esto? Yo envío la energía a mi compañero, él envía a otro compañero y así hasta que vuelva a llegar a mí. ¿Vale? Es muy sencillo, algo súper sencillo. Y... Bien. Entonces, esta energía que voy a mandar va a estar bien dirigida con mi cuerpo, con la palmada y con una intención, ¿Verdad? que más allá solo hacer una palmadita porque me dijeron que la tenía que hacer intención o la energía ahí voy a hacer un sonido cualquier verdad ahora la misma voy a apoyar con la palmada y vamos a seguir sintiendo que hay un ritmo el ritmo qué es tas tas tas tas tas no puede tas tas tas tas tas puede ser pero no es el ritmo que estamos buscando aquí es un ritmo en compás constante entonces palmada y sonido Otra vez, sonido. Ah, tata, tata, que no pasó nada. ¿Otra vez? Sonido, perdón, con la voz. Disculpa, sí, sonido con la voz. Mucho. Lo que se me venga. Entonces, vamos a imaginar que somos como Karatecas o algo así. Vamos a estar más o menos abiertos para poder tener esta movilidad. Vamos a seguir con la misma dinámica. Ahora soy libre de elegir hacia qué lado quiero mandar. Chicos, presente. No manden su energía a otro lado. No lo manden, no quieran ocultarse. Jueguen como niños. Jueguen, juguemos, ¿vale? ¿Sí? Bracitos sueltos. Eso. Empezamos entonces. Y... agregar algo más, pero entonces atención, pues, porque me pueden mandar la cosa de los dos lados y tengo que estar atento para, para regresarla. Imagínense que la vida de mi compañero depende de que yo esté atento, o atento, imagínense nada más. Entonces, vaya, imagínense que aquí nos vamos a morir todos y no estamos atentos. Vamos a pasar una energía vital que si la dejamos soltar, fin del mundo muchacho, ya no queda mucho tiempo de por sí. va, pues, entonces... Ahora vamos a agregar una cosita más, un movimiento, cualquiera, como, ¿sí? <ríe> sí. estoy de acuerdo contigo, ¿no? O cualquier movimiento, para allá, para aquí, lo que mi cuerpo quiera dar, siempre, puedo darlo hacia el frente incluso, pero tengo que dirigir siempre mi energía hacia donde, no se vaya a confundir hacia dónde quiero hacer, ¿vale? Entonces, empezamos, y... ¿sí? <ríe> Si sí, quieren, es libre, ahora es un poco más libre Sonido, movimiento, palmada, lo que quieran Va, empieza de ahí Antes sí. de Y sí, me desprendo eso, ocupo todo el espacio, suelto mis manos, mi mirada al frente, intento mantener mi pecho hacia arriba, en una vertical en mi columna, como extendiendo una el cielo, pero mis pies están en la tierra. Ahí caminamos como, digamos como a una velocidad 5 a nuestra velocidad 5, escuchemos a los demás, escuchamos a nuestros compañeros, compañeras y busquemos, dispersense bien en el espacio, respiramos, recuerden de que la respiración siempre va a ser la parte fundamental, inhalo, me expando, me expando, exhalo, vamos a utilizar la palabra Auto ¿Cómo estoy caminando? ¿Hacia dónde van mis pies? ¿Cómo estoy dirigiendo mi pecho? ¿Mi mirada? ¿Mi cabeza? ¿Hacia dónde está puesta? Intento buscar una postura totalmente niños de ojo ni nada por el esquí. muy bien van a escuchar la palmada cuando escuchan la palmada van a hacer una pausa total no importa cómo se hayan quedado no se corrigen sino en la manera en como se quedan ahí está la, la pausa quedan como están respiramos, inhalamos y ahí quedas revisas otra vez autoregistro Cómo está apoyado, mi pie el otro está levantado, mi cadera mis brazos están en un tipo de forma de movilidad, mi cabeza mi torso mi mirada, hacia dónde me quede viendo, abro un poco mi registro, cerca de qué compañeros estoy, tengo gente muy cerca, o estoy un poco más solo o más sola ahí estoy, registrando, seguimos caminando respiramos Vamos a todos los lugares, vamos a todas las direcciones, intentamos caminar no solo en círculo, intentamos zigzaguear, cambiar de direcciones de repente, de manera totalmente imprevista, sin pensarlo, girar, dar vuelta, regresar por el mismo lugar por el que venía, o ir hacia otra dirección. Evito... Registro de nuevo, hombros, pecho, rodillas, forma de mis pies, peso, sobre qué lado, manos, cabeza, mirada, una estatua totalmente para hacer el registro. Seguimos.